Dios le bendiga hermanos. Voy a invitar que por favor se si usted se ponga de pie. Vamos a dar inicio al culto de esta noche y lo a invitar que abra su Biblia en el libro de Isaías capítulo 12. Isaías capítulo 12. Amén. Vamos a honrar la palabra del Señor y la voy a leer en honrando al Padre, a su santo, Espíritu a su Hijo y su Santo Espíritu. Amén. Y lo vamos a leer antifonalmente. Dice así: En aquel día dirás: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 Cantad a Jehová, aclamad su nombre, haced célebres en los pueblos sus obras. Recordad que su nombre es engrandecido. Canta salmos a Jehová, porque ha hecho cosas magníficas. Se ha sabido esto por toda la tierra. Regocíjate y canta, oh moradora de Sion, porque grande en medio de ti el santo de Israel. Preciosa palabra del Señor, ¿verdad que sí? Cuando un día el Señor estuvo enojado con nosotros, pero ahora no, ¿verdad? Hoy es nuestro Salvador y ahora nosotros en agradecimiento. Entonces ahora podemos cantar libremente al Señor. Amén. Precioso es nuestro Dios. Alabado sea su nombre. Padre Santo, nos inclinamos delante de ti, Padre amado, humildemente, Padre, venimos delante de ti en agradecimiento, Señor, en todo lo que tú has hecho por nosotros, Padre, aun cuando nosotros no merecíamos, Señor, nada, cuando tú, mi Dios, ni siquiera, Señor, podíamos venir a ti, mi Dios, tú te acordaste, Señor, de nosotros, Señor, tuviste misericordia, mi Dios, y nos alcanzaste y nos rescataste, Padre, por amor a tu nombre, oh Dios amado, no porque lo merecíamos, Señor, señor oh padre gracias padre mío porque a esta hora podemos señor decir que hasta aquí nos ha traído señor tu bondad y tu misericordia mi señor y ahora podemos decir padre santo gracias señor porque nos amaste gracias porque podemos alabarte podemos honrarte señor en esta hora porque nos salvaste señor nos rescataste Dios mío del castigo eterno que nosotros teníamos ganado padre pero gracias a ti señor que estamos aquí en esta noche que podemos adorar te podemos alabarte Señor y queremos decirte Padre mío que te amamos que podemos decirte Señor que bendecimos tu nombre Señor y que no nos arrepentimos Padre porque tenemos segura Padre nuestra vida en tus manos Señor yo te ruego en esta hora bendiga Señor las vidas aquí presentes, Dios mío que nosotros podamos Señor honrarte en esta noche con nuestras vidas mi Dios y si haya algo mi Dios Aleluya. que te hayamos ofendido Padre mío perdónanos perdónanos y que podamos traer, Dios mío, un sacrificio de labios, Dios mío, dignamente Aleluya. como Aleluya. tú te lo mereces, oh Dios amado, oh mi Dios, perdónanos Señor, límpianos de todo mal y de todo aquello que impida poderte adorarte, Señor, en esta hora, sácalo, Aleluya. Dios mío, de nuestra mente, sácalo de nuestros corazones, sácalo de este lugar Señor, porque no tiene parte aquí Aleluya. Señor, esta es tu casa de oración como dice tu palabra, Aleluya. será llamado casa de oración y aquí estamos Señor, Aleluya presente Dios mío, para darte la honra y la gloria, Dios mío, recibe la adoración como grato olor a tu presencia, Señor, bendice las almas que están en los hogares, Bendice las allá donde estén y la necesidad que ellos estén pasando, Señor, solo tú, mi Dios, solo tú puedes Dale, suplir Dios. esa necesidad, nosotros solo podemos decir, pues, Dios, interceder por ellos, Santo Padre, eres. pero tú tienes la última palabra, mi Dios, gracias te doy, Gracias. a padre. ti la honra y la gloria, Señor. Gloria a Dios. Precioso Jesús, aleluya. Santo eres Jesús. Bendito sea el Señor. Le voy a ceder a, mi, a la parte de, a mi pastora en esta noche. Amén. Aquí, aquí, aquí. Yo ah, okay. Perfecto. Dios le bendiga, hermanos. Yo le bendiga más. Vamos a, a cantar al Señor en esta noche. Y estamos repartiendo los ginarios, pero vamos a empezar con el coro Regocíjate y Canta. ¿Sí? Me gustó con que cantábamos ese corrito antes Gracias. Gloria a Dios regocíjate y canta moradora de Sion regocíjate y canta moradora de Sion porque grandes porque grandes en medio de ti, santo de Israel, porque grande, porque grande. 6, cuatro Voluntarios de Jesús. Gloria a Dios. ¿Lo tenemos? Jesús está buscando voluntarios hoy, que a la ruda lucha, luego puedan ir. ¿Quién está dispuesto a escuchar su voz? Siendo voluntario, listo a combatir. De Cristo voluntario, tú puedes ser. ¿eh? Otro ya se a lo tú. Cristo si en el 9, no hay por qué temer. Quieres ser voluntario No se las sobre aviso Ayer un buen amigo <coughs> Ayer un buen amigo Mi, mi amado, amado Salvador. Salvador Contaré lo que él ha hecho para mí Hallándome me perdido Indigno pecado Me salvo y hoy me guarda para ti sí. Salda del pecado Promete estar conmigo, aleluya, la brusela, mi tristeza, me quita todas grandes cosas. Jerusalem Jerusalem y una corona hará el da si tú te duermes otra vez y tu corona le y tu corona a le son coritos que aquí que a veces no lo santo eres Jesús. Mm. En Jericó, en Jericó, el pueblo redimido la batalla ganó. En Jericó, en Jericó, el pueblo redimido la batalla ganó. Y si damos siete vueltas, Alabando al Salvador, que esa muralla se cae por el poder de Dios. Miramos siete vueltas, alabando al Salvador, que esa muralla se cae por el poder de Dios. en enérico, en el pueblo re Ya ganó y si damos siete vueltas alabando al Salvador esas murallas caen por el poder de Dios. Si damos siete vueltas alabando al Salvador. Lo redimido, la batalla ganó. Y si damos siete vueltas, alabando al Salvador, esa muralla se cae por el poder de Dios. Y damos siete vueltas, alabando al Salvador, y esa muralla. Estoy sacando los coros viejos del cerebro, ¿sabes? <risa> Vamos a cantar algunos coros de alabanza, de adoración. Aleluya. Aleluya. Y a su nombre, Santo Jesús. Sigamos. Gloria a Dios. di no eres de gloria. Di no eres de gloria. y honra levantemos nuestras manos adorándote Señor digno eres de gloria y honra levantemos nuestras manos adorándote porque grandes grande es Dios, Dios, Jesús ¡Oh! son and Dios a ti el alfa y la omega el principio, principio y el, el fin el gran yo soy me rindo a ti el todopoderoso el que es y el que es El principio y el fin y el gran yo soy de Río. vamos a cantar escalando peldaño y a su nombre gloria adoramos al cristo que vive para siempre aleluya santo eres jesús aleluya vamos escalando peldaño vamos llevando la cruz Vamos por el camino angosto, en el nombre de Jesús. Vamos escalando peldaños. Y hasta aquí mi parte. Y gracias Gloria. por la oportunidad. Gloria a Dios. Aleluya. ¿Quién vive? Y a su nombre. Gloria. Y el pueblo de Dios. Victoria. Gloria a Dios. Y seguimos con nuestro programa de esta noche. Y voy a pedir a mi hermana Isamar que pase por aquí. Con la pregunta de esta noche. La pregunta era ¿Qué hubo cuando el cordero rompió el séptimo sello. Dios le bendiga hermanos La respuesta se encuentra en Apocalipsis 8 1. La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén. Cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo, en el cielo como por media hora Dios le bendiga Amén. Así es, esa es la respuesta. Aleluya. Ahora le voy a decir a mi hermana Abigail que pasó por aquí del texto explicado, Salmo 1:1. Dios le bendiga, hermanos. Amén. Claro que sí. Dios le bendiga más. Sí, ya no estamos acostumbrando a las dobles bendiciones, ¿verdad? Amén. Este, El texto que me tocó fue Salmo 1.1, que lea así, Bienaventurado el varón, que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores, se ha sentado. Um, soy bien, me gusta la, la, gram, la gramática, muchos de ustedes saben eso, so ya saben que le voy a ir por el lado de la gramática. Bienaventurado el varón. Bienaventurado, estamos hablando de fortuna, de felicidad. En otra palabra, ha de recibir fortuna y felicidad esta persona que sigue lo siguiente. Que no anduvo en consejo de malos. Para andar en consejo de malos significa que alguien se detuvo a escuchar un consejo de una persona mala. Se le dio tiempo a esa persona que hablase. Se consideró su mensaje, la cual presentó al oyente una oportunidad de decidir si aceptar el consejo o no ese es el proceso que nosotros hacemos cuando estamos escuchando un consejo el resultado de esa decisión es el camino en que se escoge andar hay tres personajes en este, en este salmo, está el pecador está el malo y está el escarnecedor comencé con el pecador este ha cometido un acto en contra de la voluntad de Dios, ya sea voluntariamente o involuntariamente. Todos aquí somos pecadores. Todos pecamos o voluntariamente o involuntariamente. Con la única diferencia que al aceptar a Cristo como nuestro Salvador, somos redimidos del juicio del pecado. Su sangre, su, sangre, su sangre levantó de nosotros esa sentencia. Ahora, cuando se dice el que no estuvo en camino de pecadores, uh, me llamó la atención el verbo de estar o de estuvo. Por definición, significa existir de manera transitoria o, perma o permanente en un lugar. En otras palabras, este, puede ser un paso transitorio, so, no hay necesidad de nosotros como cristianos usar el camino de los pecadores como un paso transitorio cuando nuestro caminar está en el Señor, en otras palabras no hay necesidad de agarrar las vías del enemigo las vías de los pecadores para lograr ya sean metas espirituales o metas carnal, bueno las metas que uno tenga nosotros tenemos otro guión, nosotros tenemos otro GPS. No tenemos que hacerlo de la manera que lo hace el mundo. ¿Tiene sentido? Okay. Um, el malo sabe hacer lo bueno. Una persona mala tiene conocimiento de lo bueno. Por eso es malo. No como el pecador. El pecador puede pecar voluntariamente o involuntariamente. Una persona mala tiene conciencia de lo que está haciendo. ¿Amén? Y para terminar, este escarnecedor es una persona que se burla. Una persona que se burla, que rechaza, que ofende, que ultraja, que ridiculiza, que insulta, que calumnia o afrenta delante de varias personas. También esta persona depende de malas intenciones, motivos egoístas o egocéntricos. So, los consejos del malo de parte del mundo, los consejos, si uno vamos a hablarle, ok, estamos, ¿de qué estamos hablando? Porque los hombres me están mirando como, de, que, ¿de qué estamos hablando? Un consejo del mundo va a decirte, tú tienes tu propia vida, lo que tú quieras, tu cuerpo es, tu tu cuerpo es tuyo, toma, toma tú tu decisión, vive tu vida, haz lo que tú quieras, haz lo que te haga sentir feliz y contento, aunque eso te lleve a una a corrupción a inmo o inmoralidad. Pero nosotros estamos dentro de la iglesia, estamos desglosando este versículo aquí en la iglesia. So de, ¿De qué manera eso no, nos, a nosotros nos influye? Un consejo malo, obviamente estamos hablando de una persona que sabe lo que está haciendo, sabe hacer lo bueno y no lo está haciendo. ¿Me están entendiendo? Y, y, lo, y lo estoy trayendo a la iglesia porque estamos en la iglesia. Ya vieron el, ya lo vieron por el parte de, de lo del mundo, que es lo que estamos evitando, pero también existen esos aquí dentro de la iglesia. Porque somos seres humanos. Aquí nadie anda, anda volando, yo no, por lo menos yo no. Consejos malos aquí resultan en separación, en división, en desprecio, en hipocresía, en vergüenza, en autosuficiencia, en altivez y la lista continúa. So, bienaventurado el que no anduvo en consejos Malos. En otra palabra, tan pronto tú oyes un consejo malo, tú tienes la oportunidad de tomar una decisión de aceptarlo o no. Amén. Dios le bendiga. Amén. Dios bendiga a la hermana Abigail. Por eso dice su palabra que hay de aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿verdad? El consejo ya está dado. Amén invitar a mis hermanas que pasan adelante vamos a cantar el himno tema y no quiero que se les olvide la cota a mis hermanas también con el hermano junior amén pasen mis hermanas sin miedo. Sí, sin miedo al señor Dios con corazón ardiente, siempre gozosa, sirve a tu Señor. En su bondad te invita tiernamente. Es un placer servirle con amor. Es un placer servir a mi Señor con devoción. ¡Gracias! Gracias por esta noche que nos ha dado este privilegio, esta bendición de poder agradarte en esta noche, llevar nuestras alabanzas al trono de la gracia. Bendice el grupo de las damas, Señor, y permite, oh Dios, que podamos crecer cada día, no solamente en número, sino en gracia, en amor, en fe, en servicio, delante de tu presencia. Bendícenos a todos, Señor, en esta noche, y sigue bendiciendo lo que a continuación Señor, vamos a llevar a cabo para tu honra y gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, Aleluya. Voy a pedir a mi hermana Sandra que pase por aquí y tome la parte de la ofrenda en esta hora. Aleluya, Dios les bendiga. ¿Quién vive? Y a su nombre. Gloria al Señor, doy gracias al Señor porque Él me ha permitido estar acá en su casa y gracias a la hermana Brenda por esta parte. Ahora les pido que por favor se pongan de pie, vamos a adorar nuevamente al Señor, pero con nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Gloria al Señor. Santo es su nombre. Padre, gracias te damos Señor porque una vez más tú nos permites estar en tu casa Señor para venir a adorarte Padre Celestial. Gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias por tu fidelidad, Padre Celestial. Te pido, Señor, en el nombre de tu Hijo amado, que tú bendigas diezmos y ofrendas esta noche, Señor. Que seas tú, Padre Celestial, tocando el corazón de cada uno de mis hermanos, Señor, y que puedan ofrendar con alegría, Padre Celestial. Y el que no puede, Señor, bendícelo y que pueda conseguir un empleo y también pueda adorarte de esa manera, Señor. En el nombre de Jesús, te damos a ti la gloria y la honra. Amén. Gloria al Señor. Jehová está en su templo, alábale que él vive. Jehová está en su templo, alábale que él vive. Alábale, alábale, alábale que él vive. Alábale, alábale, alábale que él vive. Jehová está en su templo, alábale que él vive. Va está en tu templo, alaba que él vive, alaba le, alaba que él vive, alaba le, alaba le, que él vive. Va está en su templo, alaba que él. su nombre, Dios les bendiga, hasta aquí mi parte y el tiempo con mi hermana con mi hermana Brenda yo, les bendiga. yo le voy a dar el lugar a mi hermana María que pase que traes la portadora de la palabra en esta noche, quiero uh, rectificar algo, la niña anda un botecito ahí, no es que estamos doblando la ofrenda, sino que eso es para um, pro templo, verdad y puede dar una jora a lo que usted tenga en su corazón, ¿ok? Este no es doble ofrenda, eso es para pro templo. Quiero rectificarlo, ¿amén? Dios le bendiga. Pásenme manos. Dios me lo bendiga, hermanos. Dios me lo bendiga más. Es un placer estar aquí en la casa del Señor, alabándole con mis hermanos, Amén. Alabado sea el Señor. Hermanos, si ¿sí se pueden parar para darle reverencia al Señor para leer la palabra, vamos a Salmo 42. Salmo 42. Me da un Amén. Amén. Salmo 42.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 ¿Por qué te abate, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarles, salvación mía y Dios mío. Dios mío, mi alma está abatida en mí. Me acordaré, por tanto, de ti, desde la tierra de Jordán y de los hermo, hermonitas, desde el monte de Misar. Un abismo llama a otro a la voz de tus cascadas,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 Amén. Se pueden sentar, hermanos. Eh, hoy yo no vengo a dar una prédica. Quiero hablar sobre una experiencia que yo viví. Amén. Y por esa experiencia le voy a poner un título. y Se llama Tres Dolores. Primero, físico. Y le quiero decir qué definición le puse a físico. Físico, ya sea por una cirugía, un golpe, dolor de cabeza, muscular, etcétera. Este dolor se puede controlar con medicamento, el alma. Este dolor es más allá, te puede beber un medicamento y no te, no te alivia. Es en el pecho, te quita el ánimo y la fuerza, hasta te deprime, te deprime. Stream, el, <ríe> amén. espiritual no puedes orar lee la Biblia y no te puede concentrar no puedes dedicarle el tiempo que Dios merece y te desconecta de la presencia de Dios físico, el alma espiritual de lo que le voy a hablar no es una prédica como le dije es una experiencia vivida fue un proceso que yo viví amén Hace unas semanas atrás me operaron, me sacaron la matriz. Si alguien sabe qué es la matriz, la matriz es donde está, donde crece el niño, el bebé antes de nacer, ahí es que se cría el bebé. A mí me la quitaron. También se le llama útero. Y me operé de eso porque cada vez que estaba en mis días, perdía mucha sangre y me daba mucho dolor. Y por más tratamiento que los doctores me daban, no se me iba esto. Al contrario, era como la, la mujer del flujo. Hasta tuve que beber hierro porque me estaba dando anemia. Como algunos saben, y si no lo saben, mi esposo y yo tenemos 15 años juntos. Sí. Tenemos casi, eh, ¿cuántos años casados? <ríe> tenemos cuatro? <ríe> como cuatro años casados. Ay, santo. Vamos para cinco, vamos para cinco. Vamos para cinco años, pero 15 años juntos en batallas. Amén. Unos años anteriores, yo empecé a orarle al Señor para que me diera un bebé. El Señor me puso una semillita por dos semanas. Porque por dos semanas fue que supe que estaba embarazada dos o tres semanas. A las siete semanas perdí la barriga. Amén. Desde ahí, yo empecé a orar. Y le ponía al Señor y le decía, Señor, ¿por qué tú no me haces como Sara, la esposa de Abraham, que le diste a tu niño, a Raquel, la esposa de Jacob, a Ana, la esposa de Alcana? Y cada día le, ponía, le decía, Señor, yo te lo voy a entregar. Esas eran mis oraciones, porque de una vez nos ponemos bíblicamente y queremos venir ante Dios como que Dios no sabe cuál es el corazón de uno. Lo digo no porque no tenía el corazón en eso, o si porque, ¿y? <ríe> Yo me imagino el Señor diciendo, ¿y? Y entonces, no pude tener mi bebé. Eh, entré en muchas etapas de mi vida. Pasé por eh, tiempo llorando, pidiéndoselo al Señor, supuestamente de corazón. Quizás ustedes dicen, hermana, ¿y usted tiene hijos? Sí, tengo dos hijas y con mi esposo, pero no es que tenemos hijos, sino aparte, tres más, son cinco hijos. Tengo, ¿ah? Hoy oh, los dos perritos también. <ríe> Entonces, tengo dos de 27, dos de 22 y una de 18. Y como les dije antes, he estado 15 años con mi esposo, así que lo vi creciendo a los babies. Eso no es que no me faltan. Pero cuando tú te casas con una persona, tú en realidad quieres tener un retoñito de ese matrimonio. Y eso era lo que me pasaba. Y me hice en mi mente una, eh, una historia. Y pensé en dos niños. Le pedí al Señor, dame los gemelos, una hembra y un varón. Con los ojos verdes, porque mi, mi abuelo tiene los ojos verdes. Y le venía y le decía, Señor, ¿y tú eres capaz también de dármelo completamente bien? Porque yo tengo 47 años, no soy una niña. Pensé que el Señor me había dicho que ok, que me lo iba a dar, pero así no fue. Como le estaba diciendo, me tuve que operar hace varias semanas y ya no hay posibilidades de que yo salga embarazada. Pero para Dios nada es imposible, así me dijo mi esposo. Pasé por varias eh, etapas, ¿amén? dos días antes de operarme, vine donde el pastor, era un domingo, a mí me operaron martes y le dije, pastor, tengo miedo. Y el pastor me dice, ¿por qué usted tiene miedo? Hay muchas mujeres que, que se operan de eso, ¿por qué tienes miedo? Le digo yo, pastor, porque ya mi sueño ya no se va a dar. Y ahí fue que empezó mi, mi, mi, mi etapa mi proceso, porque no entré a la operación con fuerza, sino con miedo. Ya yo puse, acuérdense, su boca tiene poder. Lo que ustedes dicen, entonces eso es lo que se vuelve a uno. Y le dije, pastor, y el pastor me decía, no, eh, las mujeres pasan y el, y el, y el, el miedo se te quita. Y, okay, yo, ¿qué? Yo está bien, pastor, eh, pero no voy a poder tener baby. Ya si lo hacen nada, cuando el día de la operación varias, varios minutos la pastora la doctora viene donde a mí y me dice ya estamos listos para operarte, le digo yo espérese porque todavía tengo en mi mente que el señor va a hacer el milagro y cuando me hicieran mi, mi eh, el análisis yo iba a salir, que iba estaba embarazada y vengo yo y le digo doctora espérese, y cómo usted sabe que aquí no hay un bebé ella me dijo: No te preocupes, que ya nosotros chequeamos y tú no estás embarazada. A mí se me bajó el ánimo, porque somos, somos humanos y tenemos a veces que pasar por pruebas. Amén. Entonces, cuando me desperté, todavía yo tenía en mi mente que pasó algo. Quizá la doctora dijo: No, no pudimos operarte, no sé, algo. Todavía tenía la esperanza, porque la fe no me, no me no, yo, yo tenía fe. Cada mes que a mí me llegaba los días míos, yo decía, Señor, quizá en esta, antes de que me llegara, quizá en este mes sí. Me daba náusea, me ponía con antojo, todo. Yo estaba soñando como una niña. Cuando me levanté, yo miré a la enfermera que estaba sentada al lado mío y le digo yo, ¿qué pasó? Y ella, por cosas de la vida, abrió el folder donde tenía unas fotos. La foto, lo que se veía era a un ¿Cómo se llama eso? Uno, no, no, no, uno uh, remote, como como este, una máquina, ¿cómo se llama? Uno, como no, fue como si, si se hizo la cirugía. La cirugía ellos lo hacen, que cogen como uno, eh, uno robó, y con eso es que entran ahí. Pero la señora sin querer abrió y yo vi eso. Yo dije, ya. Ahí empezó más. Entonces yo dije, si me abrieron, ya. Salió todo. A pesar de eso, porque es que yo soy cabeza dura. Cuando yo llegué a mi casa, yo estaba tratando de estar fuerte. Yo soy una mujer. Que trata de ser fuerte, a veces trato de ser más fuerte de lo que yo soy y cuando caigo, caigo mal me sentí como un soldado que viene de la, de la guerra me sentí como golpeada, confundida con dolores, agotada no sabía si pensar en el dolor, por eso le puse en el dolor de mi alma si le ponía asunto al dolor espiritual porque no podía orar en el momento, no sabía cómo presentármelo al Señor. No sabía qué hacer. Y me metí en una cajita. Me metí en esa cajita y de ahí no salí por varias semanas. Aunque me veieran, aunque mi esposo me viera, yo estaba en esa cajita. No enojada con Dios, no. Porque yo sé que Dios es grande, Dios pudo hacerlo. Y, y me dolió mucho una palabra que yo le dije al pastor y quizás no se va a acordar. Pero yo le, dije al señor, yo le dije al pastor, el Señor tuvo mucha oportunidad. El Señor no necesita oportunidad. Me rebajé ahí, lo hice mal. El Señor no necesita oportunidad. Si Él quiere, Él levanta lo muerto. Él hace lo que Él quiera, como Él quiera, donde Él quiera. Amén. Yo sentí como pasar por un valle de sombra de muerte. Salmo 23, 4. Aunque ustedes no lo crean. Mi proceso empezó. Ahí se me olvidó. Salmo 31, 5. En tu mano encomiendo mi espíritu. Tú me has redimido, oh Jehová Dios, de verdad. Me dio ansiedad. Primera de Pedro 5,7. Echando toda vuestra... Ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado de, vos, de, nos, de vosotros. Me dio preocupación, Felipense 4.6. Por nada esté afanoso, Sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. En toda oración y ruego, con acción de gracia. Desde ese día, mi esposo empezó un nuevo trabajo. Nada más pudo estar conmigo el día que me operaron. Al otro día yo estuve sola. Y le doy la honra y la gloria a Dios. Porque ahí el Señor empezó a operarme de verdad. Yo no podía pararme. Yo estaba, mi mente tenía una guerra conmigo misma. Yo estaba, Señor, y no podía más. Ponía prédica, no podía escucharla, como que me molestaba. No le voy a hablar mentira. No voy a venir aquí a ponerle una cara que no es. Y yo decía, Señor, pero yo sé y me, y me quedaba, pero en mi corazón yo lo decía, yo sé que si esto pasó, fue por algo. Yo lo sé, usted tiene propósito. Yo no soy quien para venir donde usted a decirle, hágalo así, con ojo verde. No, que sea una hembra y un varón. No, el Señor lo hace si quisiera. Y tenemos que aceptar la decisión que el Señor haga. El Señor me dejó días por día porque silencio lo sentí tremendo, y fue una batalla con mi cabeza entrándome, cosas pensando y los dolores tremendo, yo tenía unos dolores y en mi alma con este dolor de que ay Dios mío yo no voy a tener niño ya, yo no voy a tener mi bebé, yo no voy a tener esto, haciéndome más daño porque cuando usted le da al, a la al tirirá, tirirá tirirá, lo que se hace es mucho más daño y con las tres cosas y no podía orar, yo señor pero yo quiero no podía y no, podía me, no me podía este, postrar porque tenía punto. Y no sabía qué hacer y estaba ahí metida. Y el Señor, aunque yo no podía decir nada, yo sentía que el Señor estaba ahí. Porque yo hasta sentía a una persona, y mi esposo no estaba ahí, a una persona sentada en mi cama. No vi luz, no vi nada. No no, no voy a decir que vi, pero sentí que estaba ahí, pero en silencio. Porque él lo que quería era que yo me callara, que no le diera tanto complaint, que no empezara de tanto a decirle, ¿por qué, Señor, si mira, si yo te lo iba a entregar como Ana, como Sara? No, él no quería eso. Él quería que yo viniera hacia él y le dijera, Señor, gracias. Y eso me tomó me tomó casi tres semanas. Tres semanas para venir ante la presencia de Dios a decirle en realidad y abrir mi corazón, que Él tiene el control de mi corazón, que me ayudara porque yo no podía. Yo lloraba como niña, yo me ponía a llorar como que se me había muerto alguien porque se me murió. Mi sueño, que yo creé que no fue que Dios me lo dio en, en, en, en, en, en sueño ni nada, fui yo que lo creé. Así que yo no puedo culpar a Dios, Dios no me lo dio. Días anterior había un señor en Facebook, en un video, yo lo posteé, antes de mi, de, mi, de mi operación, y él decía, señor, era un joven, ¿por qué por seis años me probaste, si al final las cosas no se iban a dar? Y el Señor le contestó, te pasé por seis años, por un desierto, y el resultado que tú esperabas no se dio, pero es que nunca se trató de resultado. Se trató de cada mañana cuando doblabas tu rodilla en tu cuarto y tú saliste en obediencia. No se trató del maná, no se trató de, nue se trató de nuestra relación. Se trataba de tú y yo. Salmo 27, 27, 14 dice, aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntense tu corazón si espera a Jehová. Si tú esperas a Jehová, si el Señor en el momento y lo del silencio, cuando yo sentí que el Señor me dijo, cállate, déjame hablarte, déjame consolarte. Después el pastor, dos o tres días después, lo dijo aquí. Si ustedes cuando oran, se callan y esperan que el, que el Señor te conteste, entonces el Señor te va a dar la contesta de tu oración. Pero siempre ta taca, taca, taca, taca, taca, nunca el Señor va a poder darte, eh, eh, eh, no va a poder, Él es Señor de señores, ok, sigue. Y me tomó tres semanas para yo poder entonces decir, Señor, ya no puedo más. Estoy luchando conmigo misma. Él nunca me ha fallado. Sí, no me dio lo que yo quería, pero ¿quién le dijo a ustedes que Él tiene que darle lo que ustedes quieren para ustedes adorarle? O nosotros tenemos que adorarle en cada momento. María, ¿qué tú aprendiste de todo esto? Yo aprendí. Bueno, Días, cuando ya yo vine, las dos la primera dos veces, desde mi casa yo empezaba, solo quiero adorarte, solo quiero adorarte. Y así era que yo cogía mi fuerza porque yo cantaba esa canción. Porque nada más quería adorarle. Yo quería adorarle y quiero adorarle en cada momento, en cada instante. No podemos ser niño, ñoño, como digo yo. Niño que si no nos dan lo que, no, lo que queremos, nos tiramos en el piso a, a patalear, dámelo, hacer berrinche. No, no podemos. Porque te van a decir, como le dijo a Job, ¿dónde estabas tú cuando yo hice el cielo? ¿A dónde tú estabas? Pero yo, hermano, cuando me estaba parando un poco más, yo lo que hice es que cogí el teléfono y llamé a un lugar para adoptar un niño. Yo llamo a, don, a, a adoptar el niño, le digo, eh, estoy hablando con una señora y le digo, señora, ¿cuáles son la, la, los, los requisitos para adoptar un niño? Bueno, tenemos que ir a su casa, chequear su casa. No, nada más tiene que pagar 65 mil dólares. Yo le dije, perece que mi inglés parece que está mal. ¿Cómo fue que usted dijo Seis, cinco mil 65 mil dólares, 65 mil dólares, porque Señores, esa señora se atrevió a decirme que la gasolina está cara. Yo le digo, pero vendrá lleno de gasolina el muchachito. <risa> pero Dios mío, ¿por qué 65 mil dólares? Si yo lo que le quiero dar cariño a un niño que no tiene ni madre ni padre ni lo quieren, ¿por qué yo tengo que pagar eso? Llamé a la República Dominicana... Llamé a Haití, llamé a Honduras. Digo, no llamé a Honduras, sino que averigüé. Señores, son 45 mil. Y me dijo que si en mi iglesia me lo quieren regalar, que son menos de 10 mil dólares. Y yo le dije, señora, gracias a Dios que en mi iglesia todos quieren a sus hijos. <risa> gracias a Dios que todo el mundo quiere a sus hijos. A veces me sentí como pueblo de Israel cuando estaba pasando en esos momentos cómo era el pueblo de Israel, que a pesar, le estoy hablando cuando estaba en mis días, tenía dolores, yo después estaba, le venía de freca, porque tiene que ser una persona freca venirse a decir al Señor, Señor, yo me había quedado con mis dolores, y qué decían este, eh, el pueblo de Israel, yo me había quedado comiendo ajo y cebolla, así mismo me sentí, y el Señor todita me la recordó, Todita me la recordó. Nos sentamos, mire, como, como usted se sienta con una persona. Y me dijo, María, ¿te acuerdas tal día? María, ¿te acuerdas tal día? Y me la recordó todita. Y le digo yo, gracias, Señor, porque yo sé que tú me libraste de algo. Quizá venía un niño enfermo. Quizá venía este, uno nunca sabe. Me hubiese muerto. Yo tengo 47, 46... vuelvo y digo, no es que estoy tan orgulloso de los 47, pero son 47 años vividos, ¿verdad?, no soy una niña. El pastor me lo dijo, pero yo en ese momento yo no recibí eso, ¿no? Ya usted no está joven, porque me lo dijo, ¿verdad que sí, pastor? Ya usted no está joven. Pero también me di cuenta, en mi tiempo ya después, yo le dije, Señor, lléname con tu Espíritu Santo. El Señor me dijo, no puedo llenar un vaso que está lleno. Tienes que vaciarte y me tuve que durar tres días llorándole y pidiéndole perdón perdóname Señor no soy digna no soy digna perdóname Señor vuelve y le digo ¿qué aprendí de todo esto? ser más sensitiva no mirar a una persona y porque está pasando alguna situación ponerme en mi mente esa persona tiene que ser loca esa persona no yo no tengo que poner no tengo que ponerlo en una en una um, ¿cómo? en un nivel no tengo yo tengo que ser sensible porque yo pasé por eso y nadie de ustedes supieron de eso de lo que yo estaba pasando allá en mi casa en mi casa tuvimos un tiempo hasta sin trabajar nosotros pasamos por un momento difícil y no lo estoy diciendo para que me cojan pena porque gracias a Dios el Señor ha estado poniendo la cosa donde debe de estar. Y yo le agradezco al Señor de haber pasado eso, aunque lloré, pataleé, hice de todo, pero tuve que haber pasado por ahí. Porque de nada vale una persona decir que es creyente cuando no sabe lo que es pasar por un dolor. Ahora si ahorita una persona viene donde mí y me dice, María, he pasado por un dolor. Yo me acuerdo de ese dolor y tengo misericordia de esa persona. Dios. Entonces, el, lo que yo estaba hablando de los dolores, físico, porque tenía el dolor de la operación. Tenía mucho dolor, hermano, mucho dolor. No podía estar ni parada, ni sentada, ni acostada, ni de ninguna manera. En el alma, porque sentí como que me quitaron donde yo me estaba agarrando, donde estaba mi corazón, que era ese bebé espiritual porque no podía llegar a donde el Señor y decirle nada más que, ¿qué te digo? Estaba limpia en nada, entre cosas, en nada, en nada y en nada. No podía decirle nada porque no quería ofender a Dios. A veces no quería decir absolutamente nada porque yo soy muy rápida en hablar y después pensar. Y por eso le estoy este, compartiendo ese momento que yo pasé, porque creo que debemos de ser más sensitivos. Si vemos una persona que se está apartando de Dios, uno no sabe la batalla que tiene esa persona en su, en su mente, en su cabeza. Siempre tenemos que ponernos nosotros en los zapatos. Sé que es difícil. Tenemos que ponernos en los zapatos de esa persona. Yo digo, nadie me puede venir a decir cómo tú dejar el alcohol si tú no has bebido alcohol. No puede venir. Tú me puedes dar un consejo yo te lo puedo escuchar. Pero más valor va a tener, más fondo, más, más me va a llegar más. Si tú me dices, hermana, yo pasé por el alcohol, se me hizo difícil, pero si te agarra de Dios, pero ya yo estoy viendo que esa persona ya lo pasó. Ya esa persona ya pasó por ese camino. Cuando a Abby la operaron, yo le dije, Abby, fuerza. Mija, tú eres fuerte. ¿Te acuerdas? Tú eres fuerte. Y mira la bobita yo. Yo también soy grande y fuerte. ¿Y qué pasó? <risa> me hice nada. Entonces nosotros, ¿por qué? Porque yo nunca lo había vivido. Pero ahora me viene otra persona con eso y yo sé lo que es sentir ese dolor. Ahora yo puedo decir, cuando me digan a mí, no tengo palabra para decirle el Señor, tráncate en esa en en en esa en esa habitación, tráncate. Yo me ponía una careta cada vez que iba una persona, yo no y perdón, perdónenme, pero a veces yo no quería que las personas fueran a, a mi casa, porque yo lo que quería era estar llorando como una niña, porque eso era lo que me, me quitaba a mí el, el, el, este dolor tan grande que yo tenía y ya, cuando mi esposo llegaba era otra para que él no se diera cuenta no es fácil hermano no es fácil, pero con Dios todo se puede en Cristo todo se puede nada más tenemos que entregarnos a él y decirle Señor yo no puedo se lo he dicho 50 mil veces cada vez que me paro aquí le digo vayan a donde Dios y díganle no puedo, ya no puedo más no puedo, y Él es el único que te va a poder levantar de donde tú estás. Él es el único que te puede llenar ese corazón. Él es que sabe dónde que te duele, porque a veces ni tú sabes dónde te duele, pero Él sí sabe exactamente, porque Él fue que creó, es como una persona que hizo un carro, sabe todas las piezas. El pastor ha dicho de un señor que era dueño de un, de, un, de Ford, y después se encontró este, eh, con una persona que estaba dañada y le, y le dijo que le podía arreglar su carro. Así mismo es el Señor. Señor, yo no sé lo que tengo. Tengo dolor. No sé cu cuál, con cuál brego primero. ¿Con cuál brego primero? Con el espiritual. Pero oh, otra cosa. En esa que tenemos que empezar, en la espiritual. Porque después que empecemos con la espiritual, todas se van arreglando se van arreglando. Yo he escuchado de gente que en esta operación a las dos semanas o tres semanas ya también. Pero a María le tomó más tiempo porque una ñoña, sí, <ríe> soy llorona, y segundo, porque no estaba bien con Dios. Y cuando tú estás así, tú te desgastas. Pero, vuelvo y le digo, pongan todo en la mano del Señor. El Señor todo lo puede y todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Amén. Dios me lo bendiga. Y yo qué digo? Ah Dios es bueno. Dios hace cosas maravillosas. Ah, y por eso yo siempre digo que uno tiene que armarse de Dios. No sé si eso tiene sentido, pero eh, reconocer a Dios en todos tus caminos. Eh, sean buenos, sean altos, sean bajos. Eh, reconoce a Dios en todos tus caminos y Él te va a llevar al lugar correcto, la gloria sea para Dios, amén los jóvenes tienen algo que decir del programa para la semana que viene ¿le toca a los jóvenes? amén Dios los bendiga hermanos para la próxima semana el que va a dirigir va a ser yo devocional otra vez de la mano Jasmine una parte especial para la hermana Paola. Una pregunta para la hermana Dalí. La pregunta es: ¿Cómo llamó a Jacob al lugar donde luchó contra Dios? La predicación lo trae la hermana Génesis. Y amén. Gloria, aleluya. Qué bueno es Dios. Ah. Uh, Hablaba del bueno, eh, escuchaba de un, una de estas historias curiosas que la gente habla de un señor que iba en su, en su carro, un carro bueno, nuevo. De momento, el carro se detiene, no camina, se arruinó. Parece y al ratito aparece un señor con otro carro más nuevo, más lujoso, el señor muy bien vestido. Y le dice, ¿qué tiene el carro? Le dice, yo no sé. Y le dice, abre el bonete y déjame mirar. Lo abrió y el otro señor fue y miró. Y dijo, espérate un tantito, déjame Fue al carro de él y trajo un martillito así de chiquito. Le dio dos cantacitos al motor y le dijo, préndelo. Y lo prendió y el carro trabajó. Y le dijo al señor, el carro que había arreglado, muy, muy emocionado, ¿cuánto le debo, señor? Y le dijo, ah, no te preocupes, yo te mando la cuenta. A la semana le llega una cuenta, la, la cuenta y le dice, ¿me debe? ¿Cuánto era? Me debe, y vamos a usar aquí un número mío para, para que no se… Me debe 10 mil dólares. Dice, llama al señor y dice, señor, usted se equivocó. Ah, si usted lo que hizo fue darle con el martillito y, y por eso son 10 mil dólares haga su cálculo otra vez, le dice el señor, está bien, yo te mando otro, no hay problema, y te explico el por qué. A la otra la semana recibe la otra, la otra factura y dice, por el martillito, dos dólares, por la experiencia, 9.998 dólares mil dólares. La experiencia. No hay cosa más bonita a través de los testimonios que escuchamos de adquirir experiencia. Es, la, es lo que nos lleva a nosotros a poder vencer en muchas ocasiones con nosotros mismos, nuestras propias hay veces que nuestro, el, el peor obstáculo somos nosotros mismos. Nuestra forma de pensar, nuestra forma de querer que sean las cosas, como decía la hermana. Pero cuando se tiene una experiencia ah, de esta índole de, de, donde pasamos eh, momentos de soledad, de problemas, alma, espíritu y cuerpo, a, a la verdad que eso nos ayuda. Y eso es lo que la iglesia hoy día necesitamos tener, una experiencia con el Señor. Algo que nos diga, que, que podamos decir, fue Dios quien lo hizo. Fui al médico, fui al consejero, llame aquí, llame allá, pero al resumen, fue Dios quien lo hizo. Amén. Y si Dios lo hizo... No nos queda otra cosa que darle la gloria a Él. Que darle la gloria a Él. Porque Él sabe cómo hacerlo. Él sabe cómo arreglarnos. Lo del martillito y lo de... Es simplemente una forma de ilustración de cómo Dios usa las cosas sencillas para darnos una experiencia donde podamos aprender. Y cada uno de nosotros necesitamos una. Yo llevo cuántos años en el, en el, en, en el ministerio y cuántos años, eh, ah, pero hace un mes atrás pasé por una experiencia que nunca había pasado. Pero me propuse desde que llegué al, al hospital, y me dijeron lo que iban a hacer y lo que era. Hubieron momentos que me asustaron cuando me dijeron, cuando el médico me dice, eh, eh, tenemos que parar el corazón. ¿Y parar el corazón? ¿Cómo va a parar el corazón? El corazón nunca se puede parar. Me dice, tenemos que pararlo porque va muy rápido. Y hay dos formas de hacerlo. Una es con medicamentos y otra es con los golpes eléctricos que te dan. El, ¿Cómo le llaman eso? electro electroshock okay. yo le dije al médico electro shock yo no no voy y él me dice bueno vamos a tratar el medicamento tratar el medicamento y yo en todo tiempo estuve consciente y uh, alerta nunca estuve fuera de sí o qué sé yo todo el tiempo estuve hablando preguntando y el doctor dice, bueno, te vamos a poner la, la, el medicamento para que a ver si eso arregla el problema. Me pusieron en cierta posición. Y escuché cuando el doctor dijo, ah, esto no va a trabajar. Y yo, yo sabía que lo que seguía era qué, el eléctrico, la, los choques eléctricos en el, en el pecho, que de paso ya yo... He leído y, y he escuchado ciertas experiencias de que personas le dan estos shock y lo que hacen es que después tienen que darle, el, este, exacto, darle CPR, o tratar de resucitarlo porque prácticamente lo mataron. Y yo le dije, a ver, yo, pero dentro de todo esto, yo dije, confío en mi Dios, confío en mi Dios. Y cuando yo digo que el médico dice, esto no va a trabajar. Él, eh, eh, eh, todavía me tenía en la misma posición, él en el medio y dos enfermeras. Esto no va a trabajar, escuché que dijo. Pero seguía mirando al manito y de repente dice, un momentito, va a trabajar. Y, y dijo, esto sí trabajó, bien, qué bueno. ya Se acabó el problema porque el corazón empezó a bajar a su ritmo regular y hasta el día de hoy. Amén. So, repito, son son cosas que nos hacen a nosotros de, decir verdaderamente uh, y pensar que verdaderamente Dios es bueno para con nosotros y que nos hace las cosas posibles uh, y, y nos hace da, y nos hace sentir uh, yo, yo, yo, mi, mi, mi mala experiencia de todo eso y estoy consumiendo el tiempo, dicho sea de paso para no dejarlo hoy lo temprano. Ah, mi mala experiencia, 13 horas en el, en el salón de emergencia, en una stretcher ahí, que ya yo no hallaba como por denme, ya yo no hallaba... 13 horas. Y viene una de las enfermeras y me dice, eh, te queremos eh, el doctor ya te admitió, tiene, te va para el tercer piso, pero no hay camas. Y probablemente vas a estar... Dos días más, pero ¿a dónde? Pues aquí, en el stretcher. Ay, esto me va a sacar a mí de lo mejor mío, me lo va a sacar esto. No pasó mucho tiempo, me recuerdo que eran las 11, parece que de la mañana, cuando vino la enfermera y dice, ah, tenemos un cuarto, vamos a subirte para arriba. Yo dije, qué bueno, vámonos. Y cuando llegamos al cuarto... Entramos, yo digo, pero wow, si yo estaba en un, en un cuarto como de cinco estrellas, con cama que vibraba, con, con cuántas cosas. Y yo digo, yo no esperaba esto. Bueno, esa era la parte bonita de, de todo esto. En un cuarto completo. Yo nunca había visto, sinceramente, nunca había visto en un hospital. Yo voy muy poco a los hospitales, a veces así a visitar, pero nunca había visto un, un cuarto tan privado y tan... Eh, bueno, allí pasé el resto del tiempo y la gloria sea para Dios que ah, por aquí andamos pero siempre teniendo la confianza de que todo está en las manos del Señor de que todo está en las manos del Señor y todavía el asunto no ha terminado el doctor me dijo y creo que ya le he mencionado esto el doctor me dijo eh, ojalá que esto haya sido, como dice en, en inglés, uh, one event thing, que pasó algo, que pasó de una sola vez y ya no vuelve a pasar. Pero si hay un corte eléctrico en tu corazón, pues puede pasar otra vez. Y yo dije, Ajá, entonces ahora tengo un corte en el corazón. Bueno, okay. Ah, so ahora estamos pendientes, ya mañana por, por, eh, voy a estar en, en la oficina del, del cardiólogo para ponerme unos, unos monitores, mani, unos un monitor, para, para chequear la electricidad que hay en, en el corazón. ¿Usted sabía que usted tenía electricidad en su corazón? Yo no sabía nada de eso. Ah, sabía que uno tiene cierta electricidad cuando usted toca cierta... Nosotros lo llamamos estática, pero en sí es cierta... Eh, eh, estresidad que uno tiene y cuando hace contacto con cualquier cosa, pues. Eh, se. Pero él me dice: No, si sí tienes, tienes, tienes eh, uno, tenemos electricidad eh, en el corazón. Y si eh, un negativo con un positivo se tocaron, hace un corte y haces. Eh, ok, este me está hablando como si fuera un mecánico más que un doctor. Pero eh, así lo dejamos. Y seguimos eh, seguimos tratando con esto, y después, pues, eh, hay dos, dos análisis más que hay que hacer, y todavía sigo confiando de que Dios se va a glorificar. Todavía sigo confiando de que Dios va a sanar, eh, si es que no lo hizo ya. ¿Vale? La gloria sea para Dios. Y seguimos dándole la gloria al Señor, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Y no hay cosa que nos ayude más que las experiencias. Pero como la historia que dije al principio, a veces nos cuesta caro. Y decimos, pero ¿por qué tan caro? ¿Por qué, por qué tan caro? ¿Por qué tan difícil? Bueno, es, es, esa es la experiencia, poder pasar por momentos donde nosotros no creemos que podemos pasar. Sí, hermanos. Usted sabe que usted tiene un potencial que a veces ni lo sabemos que tenemos todos ustedes, yo también, bueno, yo no tanto, pero ustedes sí, uh, tenemos un potencial, y uh, si alguien le dice a usted, corra de aquí a allá lo más duro posible que usted pueda, usted corre, corre, corre, y mostró y dice, ok, corre duro, pero ahora corre, corra, corra, pero va a ir un perro bien bravo detrás de usted, y yo le garantizo que usted va a correr más que la primera vez, porque hay un potencial que usted no sabía que estaba ahí. Pero cuando hay un perro bravo detrás de usted, o una situación brava detrás de usted, o un problema bravo, o algo que usted no puede bregar, usted tiene que avanzar. La gloria sea para Dios. Así que feliz, nos, nos sentimos felices de servir a nuestro Dios, ¿amén? Nos sentimos felices de servir a nuestro Dios y poder contar experiencias. Le decía yo a los muchachos, y creo que aquí en la iglesia lo dije, uh, después de estar 13 horas en el salón de emergencia, uh, allí esperando uh, por una cama, decía yo, ¿cuántas veces yo he, uh, he pasado por emergencia? Voy a visitar a algún enfermo, voy a ver. ¿Y cuántas veces yo vi personas ahí? Pero nunca me había dado cuenta lo que esa persona está pasando, hasta que yo estuve 13 horas en un estrecho. Una camilla que no, con baranda, ni me dejaban levantar. ¿Quieres hacer tus cosas? Pues hazla en la cama. No me dejaban levantar. Pero la experiencia nos ayuda a confiar en nuestro Dios y a conocer que Dios es real y que Él está con nosotros. Amén. Y que lo que no va a pasar, Dios no deja que pase. Dios nos va a guardar. Dios nos va a ayudar. Pero es, es, es buena las experiencias y es buena la prueba. Y Jesús dijo, que, para terminar, que con muchas tribulaciones entraríamos al reino de los cielos. ¿Amén? Con muchas tribulaciones. No digo con una. Con muchas tribulaciones entraríamos al reino de los cielos. Así que si estás, si estás pasando, como a veces, hermano, hermanos me dicen, pastor, estoy pasando por un problema grandísimo. Y yo digo, pues qué bueno que lo está pasando. Malo es cuando no se encaja y no pasa. Pero si estás pasando por pruebas, si estás teniendo momentos difíciles, eh, reconoce a Dios. Reconoce a Dios. Aún en el valle de sombra de muerte. Alguien dijo que el valle de sombra de muerte es la Garantía de que la luz está cerca, porque no hay sombra si no hay luz. Usted sabía eso. Para poder haber una sombra, tiene que haber luz. O sea, cuando caminamos por el, por el camino sombrío, pero eh, tenemos la, eh, podemos ver nuestra sombra, es porque la luz está con nosotros, está cerca. Y ese es nuestro Dios. Así que le agradezca al Señor por todos los momentos difíciles y alábele cuando llega el momento de las buenas. En la Biblia, del Nuevo Testamento, por allá uno hubo que la historia que dice de, de, de siete vacas flacas, siete vacas gordas. A veces pasamos por las flacas y a veces pasamos por las gordas. Las flacas nadie las quiere. Pero cuando vienen las gordas como que nos olvidamos y nos deleitamos tanto en que las vacas son gordas. Pero a veces vienen las flacas también. Refiriéndose a que habría para Egipto de venir tiempo de cosecha y de abundancia, pero también vendrían tiempos de escasez. Y el Señor está con nosotros para ayudarnos y por eso le servimos. ¿Ven, hermanos? Porque Él es bueno y merece la gloria y la honra. Y como decía un cantante que una, escuchaba una canción que decía, eh, no, no, me, no me quita, no me, no me imparte a amar a Dios porque le temo, porque le tengo miedo al infierno. Porque si no hubiera infierno, con todo eso te debía. Y si no hubiera infierno y no hubiera, con todo eso sería siendo mi Dios. Amén, hermanos. Porque hay veces muchos que quieren llegar al cielo porque andan huyéndole al infierno. ¿no? Al infierno yo no voy, me voy para el cielo. Bueno, qué bueno. Pero eh, repito, eh, lo, que, lo que agrada a Dios es un corazón contristo y humillado. Y el Señor busca verdaderos adoradores que le adoremos en espíritu y en verdad. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Así que Dios les bendiga, Dios les guarde. Mañana, como siempre, en nuestro culto de Escuela Bíblica. A ya hemos acordado usar el expositor, me imagino que ya usted lo está usando, y no deje de eh, traer sus, sus niños y, eh, a, y aportar a, a la clase bíblica. Y Dios nos va a bendecir. Amén, hermanos? La gloria sea para Dios. Y cuando usted no vea a un hermano aquí, que usted cree que debe de estar, porque todos debíamos de estar. Alguien me dijo una vez, pastor, no me espere, porque a lo mejor yo no llego. Yo le digo, no, yo espero a todo el mundo. Si no llegaste, no llegaste, pero yo te espero. <risas> Alabado el nombre del Señor. Ah, cuando usted no ve a nadie aquí, ore por él. Levántelo, ayúdelo, llámelo, estimúlelo. No empiece a decir que son vagos, que, que no, no hacen nada, que, que no se esfuerzan, que no. Porque a veces hay personas que esa es la forma de ellos. De ellos mirar a los demás. Oh, este no hace nada. Este no llega, este. Yo, yo, yo, yo le doy un aplauso a los que llegan tarde a la iglesia. Y conozco pastores que están en contra de eso, de llegar tarde a la iglesia. Pero yo les doy un aplauso a los que llegan. ¿Sabe por qué? Porque vienen cansados, a veces hasta sin comer, pero quieren llegar al templo para que sea un ratito alabar a Dios. Y eso merece, y eso estimula, y, a, y Dios se siente agradecido del máximo que nosotros hacemos para adorar a Dios. Ya de que no vengo temprano por, por ser vago, pues ya eso sería otra cosa. ¿Sí? Porque, no, no, pero la gloria sea para Dios. Dios los bendiga, Dios nos guarde, hermanos. Vamos a estar puestos de pie, si no hay ninguna otra cosa, nos vamos a ir a nuestras casas. Ah. Amén. No olviden que este sábado es día de ayuno. Pero ayune usted, no trate de, haga el ayuno usted con Dios. Métase en su cámara secreta y, y, y trate con Dios. Porque hay personas que piensan, no, si no viene aquel, si los, los demás no vinieron. No, pues venga usted. La que sí, usted es el que va a hacer su ayuno, usted no, nadie va a ayunar por usted. Yo no pienso ayunar por usted. ¿Sí? Ah, y olvídese usted haga lo que siente en su corazón para la gloria del Señor así que levantamos nuestras vidas al Señor le damos gracias porque eres bueno Padre en el nombre de Jesús le damos gracias Señor por este día por esta oportunidad que tú nos has dado gracias por la experiencia de la hermana que nos ha motivado a entender que hay momentos Señor en que físicamente nos dolemos hay momentos Señor que el alma gime y nuestro espíritu Señor busca tu presencia pero gracias porque tú siempre estás Si tú sigues siendo Dios en medio de todas las cosas tú sigues siendo Dios ayúdanos a entenderlo y a creerlo y ahora que salimos Señor de nuestro, hasta nuestros hogares llévanos con bendición mira a los hermanos que no han podido llegar los que están en problemas, enfermos todas las cosas las ponemos en tus manos dirígenos Señor y todas las cosas, los propósitos para el resto del fin de semana, los dejamos en tus manos en el nombre de Jesús. Amén. Y la iglesia dice, amén. Dios le bendiga, Dios le guarde. Muchas gracias, hermanos. Sigamos adelante.